Bueno, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live. Vamos a intentar comenzar esta transmisión de la mejor manera. Espero que se esté escuchando. Eh, ojalá que esto esté saliendo correctamente. La idea sería que esto funcione. Yo voy a intentar hacer lo que hacemos habitualmente, que es eh, mandar el, el link o compartir el link con aquellos que nos están acompañando otra vez también del eh, grupo de WhatsApp, así que vamos a, a intentar hacer esta actividad primero, que es algo de lo que más me cuesta hacerlo en vivo, sobre todo, y hoy tenemos música de fondo, están los chicos ensayando para el, el día eh, sábado que van a tener su retiro, yendo, no viniendo de allí en, en el patio, así que... Eh, el retiro de jóvenes va a estar muy bueno. Eh, intentaremos que, eh, o, o los estaremos alentando para que ellos puedan estar eh, funcionando bien. Ah, yo estoy escuchando acá la, la devolución de este, de este video. Así que bueno, ahí lo estoy copiando. Copio. Les cuento porque soy bastante flojo o no soy demasiado inteligente para poder estar haciendo esta esta actividad. Bueno, ahí estamos con eh, con el link, ahí se los estoy mandando, bien, ahí va. Le pongo que ese es el link para ahora. Perfecto. Bueno, ya con eso me abocó directamente a lo nuestro, a nuestra transmisión. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que están. Ahí está Vero Ojeda, ¿cómo andás? Eh, ahí está, eh, espero tener buena señal, dice Ingrid, eh, que está logueada como Yonima. Bendiciones, qué bueno que estás ahí. Y bueno, espero que se escuche bien, no sé si se está escuchando bien. Yo aquí estoy con el con, con los auriculares para poder eh, tener el, el retorno. Buenas tardes. Eh, ahí está Isaura también. Bueno, tenemos eh, linda música de fondo, así que escuchamos el ensayo de los chicos del, del campamento del, del próximo sábado. ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? Bienvenida, qué bueno. Bueno, qué bueno que estamos aquí. Sí, dice que se escucha bien. Bueno, eso es una, un alivio que hay... Hay un pequeño ruidito y intentaremos que, que no se escuche más. Hola Delia, ¿cómo andás? Bendiciones, ¿cómo estás? Qué bueno que podés estar aquí hoy. Oh, ay, se está escuchando. Ahora mejor. A ver, espero que se escuche mejor ahí. Bueno, vamos a estar comenzando ya nuestra sesión número uno, la segunda parte, porque eh, la semana pasada lo que nos había sucedido es que nos quedamos sin tiempo ya y... Es bastante para desarrollar esta primera sesión de, de jueces que abarca hasta el capítulo 3, los versículos 6. versículo 6, desde el 1-1 hasta el capítulo 3, versículo 6. Eh, así que vamos a estar eh, compartiendo esto. Ahí está María Laura, Delia Heredia, eh, Ingrid y Saura. ¡Wow! Son unos cuantos, ya que bueno, que puedan estar allí. Eh, y aquí en vivo también estamos... Eh, intentando comenzar esta, esta nueva jornada. ¿Qué te parece si oramos y nos ponemos eh, bajo la autoridad del Señor para que Él nos pueda estar guiando en esta noche? Bendiciones a todos los que nos están eh, observando en vivo. Gracias, Señor, por todo lo que nos estuviste dando en este día. Gracias porque podemos estar una vez más juntos a través de esta eh, plataforma, a través de, de Facebook Live. Gracias por todos los que están eh, comunicándose en forma virtual. Gracias por aquellos que lo ven después. Gracias por los que están aquí también, eh, llegando para compartir en vivo y en directo en la clase. Gracias. Gracias porque vos sos nuestro Dios, nuestro Señor, el que siempre nos sostenés, el que nos fortaleces, el que nos das una nueva esperanza todos los días. Y hoy se renovó tu misericordia. Gracias por ello, Señor. Gracias aún por el libro de jueces, porque este libro nos termina eh, ministrando en, en todo lo que eh, tenemos que eh, ajustar en los detalles como personas, como pueblo, como iglesia. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que eh, podemos compartir contigo. Gracias porque en esta noche tu presencia está con nosotros. Ahí donde estamos, en el lugar donde estamos, aquí en el en la iglesia y cada uno en el lugar donde nos está observando, allí tu presencia nos está rodeando, nos está ministrando, nos está tocando. Gracias Jesús. Gracias por este tiempo. Comenzamos y compartimos esta palabra en tu nombre Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué bueno que, que podamos estar aquí. Eh, nos habíamos eh, quedado, o lo último que habíamos visto fue eh, este... este eh, esta, esta parte del de PDF de jueces, nosotros estamos trabajando para los que se suman en esta noche. Hola, Mónica Farías, ¿Cómo estás? Qué bueno. Qué bueno que estás ahí también. Bendiciones. Eh, en el PDF nos habíamos quedado allí donde queda eh, o donde se leamos jueces 1 del 1 al 4. Hasta ahí habíamos llegado la semana pasada. Hoy estaba revisando el video de la semana pasada. Eh, por cierto, estaba mirando el video y el volumen, creo que no se había habilitado este micrófono que estamos compartiendo ahora. Y me parece que el volumen estaba un poco más bajo. El volumen del de, de, de audio de, del video. Y espero que hoy se escuche un poquito mejor. Y ahí pude configurar mejor la cámara también. Espero que se pueda estar viendo un poquito mejor. Pero vamos allí a lo que tenemos en nuestro, eh, en nuestro PDF. Dice, leamos jueces 1 del 1 al 4. ¿Cómo te va Silvina? Bendiciones. Adelante, pasá, pasá. Pasá, o sea, estamos compartiendo acá. Eh, yo tengo del PDF, no sé qué página. Yo lo hice, yo hice un PowerPoint para poder pasar las dispositivas acá. Pero ahí donde dice, leamos jueces 1 del 1 al 4. Puede ser la página 10. Hola Marta, ahí está. ¿Eh? Eh, es la 3. Bueno, ahí. Vamos a estar leyendo. Primero vamos a leer el pasaje, esos primeros cuatro eh, versículos. Hola, Isabel, bendiciones. Dice, oh, se le fue la señal. 10, dice. Imagino que 10 debe ser un... Dice Ixagura. Imagino que debe ser eh, algo relacionado con la señal. Ojalá que, que la esté recibiendo bien. Ah, en la página 10 dice. Ah, puede ser eso también. Eh, puede ser eso. Bueno, vamos a Jueces 1, del 1 al 4, si tenés ahí en tu Biblia, donde vos lo tengas, si querés, vamos a compartirlo. Yo estaba leyendo acá una versión, se llama la versión moderna. Esta versión creo que se hizo eh, en el siglo pasado, era moderna para el 1930, creo, y dice así, mirá lo que dice estos primeros cuatro versículos, porque en realidad las versiones, este, por ahí cambian algunas, algunas palabras o algunas expresiones eh, de acuerdo a lo coloquial del del castellano, pero dicen básicamente lo mismo. Y dice desde el 11 1 al 14 Y aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel preguntaron a Jehová diciendo, ¿Quién de nosotros subirá primero contra el cananeo para hacerle guerra? Y respondió Jehová, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en su mano. Entonces dijo Judá a Simeón, su hermano, sube conmigo a la tierra de mi herencia para que peleemos contra el cananeo y yo también iré contigo a la tierra de tu herencia. Y fue con el Simeón. Subió pues Judá y Jehová entregó al cananeo y al pereceo, creo que la reina valera dice pereceo, en mano de ellos e hirieron a ellos o hirieron de ellos en Besec, diez mil hombres. Hasta ahí el número 4. Sí, vos decías que sí, ¿no? Que en la reina valera dice al pereceo, ¿no? Bueno. Eh, ¿Por qué es importante... Ah, era la página estaba diciendo eh, Isaura. Hola Paula, bendiciones, ¿cómo te va? Bendiciones, qué bueno que, que puedas eh, estar acá también. Eh, dice ahí el, en la bajadita de nuestro PDF, allí donde estamos eh, tomando este estudio, dice el libro de jueces empieza después de la muerte de Josué, pero antes de concluir con la conquista de la tierra prometida. ¿Qué le promete Dios a la tribu de Judá al pelear en contra de los cananeos? ¿Qué les, ¿Qué les prometió? Según lo que acabamos de leer, le promete que ellos son los que iban a tener que hacer frente y que iban a conquistar la tierra, ¿no? Y dice, ¿qué muestra eso acerca de la fidelidad de Dios tanto para Abraham como para todo el pueblo de Israel? ¿Y cuál es la respuesta a esto? Que Dios hizo lo que dijo que haría. Dios les dijo que les iba a, a dar la tierra prometida Y él estaba cumpliendo con su palabra O sea, él está trayendo a su pueblo a esa tierra prometida Los versículos 5 al 18 de ese primer capítulo de Jueces Van a detallar los logros de la conquista Ahora, va a pasar algo en el versículo 19 al 21 Y ahí te voy a invitar a que podamos leer ¿Sí? Desde el 1, 1 al, al 19, se detalla la conquista. Cuando está hablando de Judá, está hablando de toda la tribu de Judá, y cuando está hablando de Simeón, está hablando de toda la tribu de Simeón, que no eran una sola persona, sino que eran tribus, o sea, eran este, eh, eh, familias, y, y básicamente lo que nosotros diríamos eh, para nuestra división política o geopolítica acá de Argentina, diríamos como toda una provincia. ¿no? Entonces, es como que San Luis le estaba pidiendo ayuda a Mendoza, y Mendoza dice, sí, bueno, vamos a conquistar lo que nos corresponde, y después, cuando terminemos la, lo tuyo, vamos con lo mío. Y, y, y eso es lo que estaba pasando, ¿no? Eh, más o menos para que podamos entender eh, esta, esta terminología. Pero en el versículo 19, dice, fíjense lo que dice allí, el versículo 19, está hablando del mismo eh, Judá,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 No lo arrojaron los hijos de Benjamín y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Adelante, ¿cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo estamos? Acá estamos este, ya compartiendo el estudio, así que acomódense tranquilos, no hay problema. Bien, entonces fíjense lo que acá está detallando estos versículos del de 1.19 al 21. Lo que está detallando aquí es que, ahí está Angelus también, bienvenida Angelus en, en Facebook, qué bueno. Está detallando que Judá y Benjamín no pudieron expulsar, fíjense qué detalla, dice, expulsaron a los de las montañas, pero no pudieron expulsar a los de los llanos, o a los de los valles, podemos decir. ¿Y por qué no los pudieron expulsar según lo que dicen eh, estos versículos? ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? ¿Por qué? Porque tenían, dice que tenían carros, carros de hierro, hay más que un poquito el micrófono para que no me sature tanto acá, dice que tenían carros de hierro, sí, carros de hierro, o sea, no los pudieron sacar, y ahí comienza un, un, un pequeño este, eh, debacle de lo que había dicho. Dios le había dicho que vaya primero Judá, o sea, toda la tribu de Judá, a conquistar la tierra prometida. Que vaya, que iban a expulsar a los cananeos. Los ayuda, los ayuda, los ayuda, pero se encuentran con una dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Los que estaban, no en las montañas, sino los que estaban en las llanuras, tenían carros de hierro. ¿Y qué dijeron? Bueno, no los podemos conquistar. ¿Y qué dijeron? Entonces, ¿qué hicieron? Los dejaron no lo conquistaron. Se encontraron con un obstáculo y frente a ese obstáculo la decisión no fue enfrentarlos ni fue decir, bueno, a ver qué estrategia podemos lograr para poder conquistar a esta, eh, a esta región, estos, eh, a estos cananeos, sino que fue abandonar la batalla. No pelear lo que tenían que pelear. Algo interesante fue lo que nos compartió el pastor Boluxio esa eh, claro, ¿viste lo que nos compartió este domingo? De las batallas. Cuando nos em embarcamos en las batallas que no tenemos que pelear, y las peleamos, y nos va muy mal. Y cuando no peleamos, las que sí tenemos que pelear, que también nos va muy mal, porque cuando dejamos vivos a estos enemigos, se fortalecen y luego nos vienen contra. O sea, es muy finito el límite donde tenemos que entender lo que sí tenemos que batallar y lo que no tenemos que batallar. Acá, lamentablemente, la situación se complicó, y fíjense que esa complicación no solamente va a tener este, eh, consecuencia en lo inmediato, sino que va a tener consecuencias en lo futuro, porque lo que no se venció en ese momento trajo consecuencias nefastas para todo Israel en todos los años posteriores, en todas las generaciones posteriores, trajo, ¿Qué, qué, lo podemos, ¿qué podemos sacar de todo esto? Espiritualmente esto es algo muy fuerte, porque la mayoría de nosotros este, eh, tenemos, eh, por lo menos, tenemos familia o tenemos pensado tener familia, ¿no? Acá tenemos dos jovencitos este, eh, que, que, que nos están acompañando y nos alegra que puedan estar, eh, aún así que no tengan hijos todavía, está en, dentro de su proyección o de su proyecto de vida formar una familia, ¿no? Todos pensamos formar una familia. Y al formar una familia queremos tener hijos y bueno, y cuando nos volvemos un poquito más grandes nietos, yo ya tengo dos nietos y para mí son maravillosos los nietos, este, ya los estoy extrañando, creo que la semana que viene ya están volviendo a Argentina, así que en cualquier momento me voy para Buenos Aires para verlos y nosotros nos proyectamos en los que vienen después. Pero todo lo que yo, personalmente, particularmente, no pueda vencer, le estoy dejando como una herencia negativa a mis hijos, y por ende a mis nietos, y luego a mis bisnietos. Es lamentable esto, pero esto es lo que sucede. Todo lo que yo no venza, por más chiquitito, grande, este. Eh, fuerte o débil que yo no venza se lo estoy transmitiendo a las generaciones que vienen ¿Mm? por ejemplo, te, te doy un ejemplo eh, la mayoría de nosotros tenemos algunos, algunas conductas o algunos comportamientos que vienen como si fueran una, un estigma generacional ¿no? mi abuelo era este, un deudor compulsivo mi papá es un deudor compulsivo. ¿Yo que soy? Un deudor compulsivo. No pago mis deudas, soy un desastre, soy un mal administrador y esto, decimos, esto es de familia. Ahora, ¿cuándo se rompe eso? En algún momento se tiene que romper. En algún momento este, eh, el alcoholismo se tiene que romper. En algún momento la violencia familiar se tiene que romper. En algún momento... Este, eh, la infidelidad se tiene que romper. En un momento te tengo que romper con mis patrones de conducta, por más que los haya heredados de, no sé, del tatarabuelo, o de, de, de, de, del estigma familiar. Lo tengo que romper. Si no lo rompo, si no lo venzo, me va a pasar lo mismo que le pasó a este, Judá con, con los cananeos. Vence casi todo vence porque vence, vence, en conquista casi todo, pero queda una partecita que no. Y a veces nosotros manejamos este, eh, por promedios, ¿no? Estamos acostumbrados a los promedios, sobre todo en la, en la etapa escolar o en la etapa eh, eh, de, de estudio. Entonces decimos, bueno, por promedio, aprobé. ¿no? Por promedio, aprobé. Bueno, no, no llegué al 10, pero obtuve un 8. Y me quedo conforme con el 8, y de hecho es una excelente nota, si estás en la facultad donde tenemos el 8, te digo que te aplaudimos y decimos bárbaro, genio, genia, excelente. Ahora, en la vida no sirve el 8, porque el 8 significa que hay dos puntos que todavía no están resueltos. Hay una parte, hay un 20% que todavía no está funcionando, y es demasiado. Ese 20% es demasiado. Porque ese 20% lo estoy dejando de herencia a mis hijos y a mis nietos. Y ese 20% puede crecer y ya no va a ser un 20% para ellos. Por ahí va a ser mucho más. Y esto es lo que comenzó a pasar. Fíjate, este, eh, sigue, después dice, profundicemos nuestro entendimiento. Yo estoy hablando del, del PDF, si vos no tenés el PDF, después lo, lo vemos. ¿Vos lo tenés ahí en tu celular? Sí, vos lo tenés también. ¿Sí? Ahí dice, después de, de, de esto, dice, profundicemos nuestro entendimiento para entender... Ahí está. Ah, vos te estás viendo ahí. Si no, mírenlo por, por, por este, eh, Facebook, que ahí también está, está pasando esto. Dice, para entender más acerca de los mandamientos de Dios para la conquista de Canaán, leamos estos pasajes. Vamos a leer Deuteronomio 20, del 10 al 18. A ver, vamos a leer Deuteronomio 20... Del 10 al 18, esto fue lo que le dijo Dios que tenían que hacer. Deuteronomio 20, 10 al 18. El que lo tenga, compártelo en la versión que, que, que tenga y lo escuchamos, ¿sí? 20 del 10 al 18, de Deuteronomio. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que nunca fue hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hicieres si paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces las sitiarás. Luego que Jehová tu Dios le entregue en tu mano, dirás a todo varón suyo a filo de espada: solamente las mujeres y los niños y los animales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 al Eteo, al Amorreo, al Tanajeno, al Franceso, al Hebreo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses. Si y que con contra Jehová vuestro Dios. Tal vez, perfecto. Cuando sitiéis alguna ciudad peleando contra ella, muchos días. Para tomarla, no destruyas sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer y no lo tomarás. Porque el árbol del campo no es un hombre para venir contra ti, contra ti, en el sitio. Más el árbol que sientas que no lleva fruto, podrás destruirlo y e talar para construir, salvarte contra la ciudad que te hace agarrar hasta nosotros, Bien, acá quedó muy clarito en este pasaje de Deuteronomio la ordenanza. La ordenanza era que a las ciudades que estaban lejos, ¿sí? no a las que tenían que conquistar, a las ciudades que estaban lejos ya de la conquista, cuando iban para tomar posesión de ella, si la ciudad decía no, no queremos pelear sino que queremos la paz, ellos hacían un tratado de paz y se transformaba toda la ciudad en tributarios, tenían que pagarle impuestos. Pero le dice: No vas a hacer ningún negocio con ninguna de las ciudades que tenés que conquistar de la tierra prometida. Y ahí le dice: A los cananeos, a los fereceos, a los jebuseos, a todos, ¿qué tenías que hacer? Tenías que exterminar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Había un por qué? ¿Por qué? ¿Lo leíste ahí? Claro, para que no te enseñen las abominaciones que hacen o sea, para que no te mezcles en su este, sinergia religiosa y hagas un sincretismo, o sea una, una mezcla de, de, de ambas religiones vos te termines confundiendo ¿qué es lo que terminó pasando? porque lo que terminó pasando al dejar con vida a los cananeos y a, a muchos de los que tenían que haber conquistado ¿Qué pasó? Terminaron mezclando todo, terminaron dejando de, de, de, de conocer a Dios o dejando de, de adorar a Dios y lamentablemente esto que pasó, esto que pasó, es algo que nos pasa a nosotros. Todo lo que no vencemos espiritualmente nos termina trayendo consecuencias en el presente y en el futuro. Todo. Todo lo que nosotros no vencemos nos trae consecuencias. Fíjate lo que dice Josué, ahora vamos a Josué 23, del de versículo 4 al 13. Vamos a buscar Josué capítulo 23, del versículo 4 al 13. A ver si alguno lo tiene. Acá vuelve a especificar y aquí os he repartido por suerte y herencia para vuestras tribus estas naciones así las, así las destruidas como las que quedan desde el Cordán hasta el mar grande hacia donde se pone el sol Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia y vosotros poseeréis su tierra como Jehová vuestro Dios os ha dicho Esforzados, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartar de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juráis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas Jehová vuestro Dios, Seguiréis como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado a Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. hasta dónde era? Hasta el 13. Un varón de vosotros perseguirá a mí, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, con él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová nuestro Dios, porque si os apartáis y os unieres a lo que presta de estas naciones que han quedado con vosotros y si concertaréis con ellos matrimonios, enfrentándonos con ellas y ellos con vosotros saben que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que... O serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que de esta buena Qué tremendo, ¿no? Porque todo lo que acá está diciendo, lamentablemente después se termina cumpliendo. O sea, esto es tremendo porque lo que dice acá, después terminó pasando tal cual lo dice acá. Se terminan uniendo, se terminan mezclando, se terminan eh, haciendo alianzas y después, lamentablemente, vuelven a, a, a tener problemas. Esa tierra prometida no termina de ser la bendición que tenía que, que ser porque no se animaron a expulsar a todos los que tenían que expulsar y a vencer todo lo que tenían que vencer. Acá dice Dios decía un pueblo santo, un pueblo que esté separado, único y justo comparado con el mundo. Él quería que Israel fuera completamente devoto a él y no a los falsos dioses de Canaán. Todos sus mandamientos nos mueren, que él es santo y que él desea tener un pueblo santo. Santo en el sentido de apartado, ¿sí? para Dios, apartado para él. Y lo que pasó en el primer capítulo habla acerca de este hecho. Porque Israel no expulsa a los cananeos del todo. Dios le dijo que los tenía que expulsar, que los tenía que exterminar para que no este, quede vestigios de ellos y lamentablemente ellos no lo hacen. No lo hacen. Ahora... Esto aparentemente parece a, a, a las leyes nuestras de hoy o a nuestra mentalidad. Decimos, uh, oh, esto es un, un Dios muy duro, un Dios muy cruel. No, en realidad es un Dios que decía, yo quiero que mi pueblo me alabe que mi pueblo me sirva, que mi pueblo me conozca, que mi pueblo eh, esté en devoción conmigo. ¿Y qué hizo el pueblo? No, el pueblo no lo hizo. Ahora, si leemos jueces, es el capítulo 1, ¿no? Vamos al capítulo 2. Vamos a los versículos 1 al 5. Vamos a leer jueces 1 al 5. A ver si lo tenemos por ahí. Jueces 2, del 1 al 5. Dice, el ángel de Jehová, estoy con la reina Valera, ¿sí? No sé si cuál tenés vos. Vos tenés la NTB y vos, NBI. Vos tenés la reina Valera y vos también la reina Valera. Dice...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 bárbaro lo que pasa qué horror lo que pasa ellos tienen una eh, eh, a ver cómo explicarlo esto sin, sin ser demasiado técnico, ellos tienen una teofanía ¿qué es una teofanía? cada vez que aparece y sobre todo aparece en, en los libros del Antiguo Testamento la figura del ángel de Jehová, no es cualquier ángel no es un ángel que se aparece, sino el ángel de Jehová. En este caso sería la representación física del mismo Jesús. Es el mismo Jesús, el mismo Hijo de Dios. El ángel de Jehová, el ángel de los ejércitos, es el Hijo de Dios. Es una teofanía. Es una personificación de Dios mismo hablando al pueblo. En este caso, hablándolo. Y dándoles, diciendo, bueno, miren, Dios les ordenó, que no tenían que este, hacer alianzas, ni tenían que dejar a ninguno vivo. ¿Qué hicieron ustedes? No lo hicieron así. Dijeron, nuestro criterio es mejor, nosotros vamos a hacer este, como mejor pensamos. Bueno, ahora, porque no hicieron eso? Esto que no hicieron les va a traer problemas. Y no van a destruir más, y no van a sacarlos, porque esto va a ser, dice, un azote. Ahí la Reina Brera dice como... Este, un azote en los costados. Habla de los costados como cuando te pegan en las costillas. ¿Viste? No sé, a mí nunca se me rompió una costilla, pero hay personas que se le rompieron las costillas y dice que es un dolor casi inaguantable. El dolor porque es como que, que, que va apretando eh, el, el, los huesos rotos más lo que va haciendo en, en los otros órganos, en los pulmones, en los bronquios Bueno, es como que la cosa no funciona. Y esta es la consecuencia de no haber seguido a Dios. La consecuencia es que los problemas iban a venir. Ahora, vos fíjate qué interesante que es esto, porque cada uno de nosotros tenemos una, nuestra propia vida y en nuestra propia vida tenemos cosas resueltas y cosas no resueltas. Y generalmente nosotros nos quejamos de las cosas no están resueltas o nos quejamos de los problemas que nos vienen justamente por no tener las cosas resueltas. Entonces, no sé si te pasa a vos, pero a mí me pasa que cuando cuento mi parte de historia, obvio decir mis errores. Entonces cuento lo, lo que lo que yo digo, ¿no? Entonces digo no lo que pasa es que me eh, está sucediendo esto por ahí, bueno y bueno. Pero íntimamente, íntimamente sé que mucho de lo que me está pasando no es porque Dios lo permitió así, sino porque es la consecuencia de lo que no resolvía uh -huh. ¿O no? Sí. No estoy hablando de todo, pero estoy hablando del grueso de lo que me pasa, que de lo que me suelo quejar, es de lo que no terminé de resolver. Entonces tengo problemas con una cosa, tengo problemas con la otra, tengo... y ahí estoy, ahí estoy en, mi, en mis dificultades. ¿Y qué significa esto? Significa que Dios no me va a ayudar, significa que Dios me va a a recordar este, que, que, bueno, que ya está, que, que me equivoqué. No, pero significa que en algún momento me voy a tener que hacer responsable de lo que sucedió. En Jueces 2.1, ahí le dice, el ángel de Jehová le dice a los israelitas que él nunca iba a quebrantar el pacto. ¿Viste lo que dice ahí? No, Dios no va a quebrantar el pacto. A ver cómo dice la, la NTB, lo tenés ahí. ¿Sí sí. el ángel del Señor subió de Gilgal a Bodim y dijo a los israelitas, yo los saqué de Egipto y los traje de esta tierra que juré dar a sus antepasados y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Nunca voy a romper el pacto. Pacto acá, según lo que nos dice el, el, el PDF, nos dice que pacto es verit, y es mucho más que una promesa es un compromiso profundo los pactos vieron que está muy de moda en el pueblo evangélico hablar de los pactos hago pacto con Dios, pacte con Dios hice pacto bueno eh, en definitiva en realidad los pactos son mucho más profundos que lo que solemos eh, dar como significado a esta palabra, porque pacto en este caso es un compromiso entre dos partes y los pactos que hace Dios no provienen del hombre, sino que provienen de Dios. A ver si se entiende esto. Para que podamos hacer un pacto con otra parte, el que tiene que proponer el pacto, por lo general, tiene que ser la parte más fuerte. Para que ese pacto pueda ser un pacto este, noble. Tiene que ser la parte más fuerte, porque si no, sería un aprovechamiento de la parte más débil. No sé si se entiende. Yo no, yo no puedo hacer un pacto con un multimillonario porque estoy en desventaja económica, ¿o no? Tiene que hacer él un pacto conmigo para que su nobleza me permita a mí y para que yo no sea alguien interesado en tratar de, de, de beneficiarme solamente. ¿Se, ¿Se está entendiendo? ¿Se entiende lo, sí. que, lo que estoy diciendo? Entonces, nosotros cuando decimos voy a pactar con Dios, en realidad no sería el término correcto, pactar con Dios. A lo sumo es, voy a hacer eh, algún tipo de compromiso con Dios, pero el pacto sí o sí tiene que venir de parte de Él, porque yo no puedo pactar con Él. No estoy en condiciones de pactar con Dios. Salvo que Él quiera pactar conmigo, yo no puedo pactar con Él, porque estoy en desventaja. No, no, soy muy, muy débil, soy muy pequeño, soy muy íntimo para poder pactar con Él. Él tiene que pactar. Y de hecho, todos los pactos bíblicos parten de Dios, no parten del hombre. Dios pacta con Abraham, Dios pacta con Isaac, Dios pacta con Josué, Dios pacta con Jacob, Dios pacta con su pueblo, pero no es al revés. No sé si se entiende lo que tú dices. Y hoy nosotros por ahí creo que no le estamos dando la verdadera importancia a este tema, porque yo no, no puedo proponer un pacto con Dios. A lo sumo puedo referirme o puedo apelar al pacto que Dios ya hizo conmigo, pero siempre el pacto va a partir de Dios hacia el débil, en este caso hacia mí. Y el pacto, en este caso, fue formalizado por Dios y Dios juró y Dios cumplió de hecho, todos los pactos, la parte que cumple la es parte, la parte más fuerte. Cumple con todo. Es Dios. Dios cumple con su parte. Y el que no cumplió, en este caso, fue el pueblo de Israel, y en, en todo caso, a la postre, si lo espiritualizo hacia mí, el que falla en el pacto no es Dios, sino que soy yo. Soy, per, personalmente soy yo el que fallo en el pacto. Dios me dice, yo te doy un pacto, te... Te doy este, eh, la libertad, te doy eh, eh, todo, todo el, el, el poder de mi, de mi presencia, y vos tenés que actuar. ¿Y qué hago yo? No actúo, me quedo como Israel, no venzo lo que tengo que vencer, venzo lo más grueso, pero lo más finito lo dejo para otro momento. Hago una palabra que, que, que está muy en moda hoy, hago procrastinación, o sea, uh -huh. lo dejo para mañana, lo dejo para otro momento, eh, digo, bueno, lo voy a hacer después, lo voy a hacer en, en, en la semana que viene que voy a estar un poquito más cansado y la semana que viene no estoy nada cansado y no termino de hacer nunca nada de lo que tendría que haber hecho. ¿Se entiende? Entonces, ese pacto o ese juramento, Dios lo cumple y yo no. ¿Y qué le dijo Israel? Que le iba a proponer, acá dice eh, que le iba a proveer la redención para los que hagan el pacto que el pacto este, iba a bendecirlos, que él le iba a dar seguridad, que los iba a multiplicar, que los iba a hacer un pueblo santo, que eh, ellos iban a, a bendecir a todas las naciones. Ahora, ¿qué terminó pasando? ¿Qué terminó pasando? Terminó pasando lo que estamos leyendo. No tomaron todo. Y este es el, el tema personal el tema personal tuyo y mío, que Dios me está pidiendo a mí que yo tome en serio su pacto, que yo tome en serio su palabra, que yo tome en serio sus promesas, que yo tome en serio todo lo que Él me dijo, porque Él lo va a cumplir y yo lo tengo que cumplir. Hay una parte que la tengo que hacer yo, hay una parte que no la puedo dejar a Dios. No puedo decir, bueno Dios, hacete cargo vos de todo porque... Este, eh, yo soy la parte débil, no, Dios te dice, como sos la parte de débil, te proveo lo que necesitas, pero la acción la tenés que poner vos. La conquista la tenés que poner vos. La, la fuerza de voluntad la tenés que poner vos. Y entonces Dios me dice, yo te, yo te capacito con todo, yo te doy todo lo que necesitas, pero vos tenés que hacer tu parte. Y acá estoy yo pretendiendo que Dios me dé la provisión, que Dios me dé la bendición que Dios me dé la palabra, que Dios me dé la promesa y que Dios no solamente que me dé todo eso, sino que también vence lo que tengo que vencer yo entonces me quedo en mi cama acostadito con el frío de, de, de, de esta mañana, un grado dice esta mañana ¿no? Sí. estaba fresquito la mañana ¿no? me quedo bien acostadito y digo, no, hoy hace mucho frío no salgo, no salgo mucho frío, las pantuflas están heladas eh, no puedo no puedo salir de la cama, la camita me, me abraza, me abraza la, la frazadita, tan calentita y linda, y no salgo. Y acá me, me, me pregunta, eh, o nos pregunta a nosotros, eh, mira dice, eh, eh, al final de, de, de, de, este, de este párrafo del PDF, dice, eh, J. De Grir, dice, mencionó algunas maneras en las que dejamos que el pecado infecte nuestras vidas. ¿Cómo Dejamos que el pecado nos infecte, no perdonando, dándole la bienvenida a la tentación sexual, ignorando nuestra fidelidad financiera. ¿Y cuáles son las áreas de mi vida que me está dificultando ofrecer a Dios? ¿Por qué se me dificulta tanto ofrecerle a Dios esas áreas en particular? Cuando empiezo a ir al finito, ahí lo personalizo, y cuando lo personalizo... Me, digo, me doy cuenta de que lo que parecía inocente, lo que digo, bueno, no, lo voy a resolver mañana o pasado, bueno, esto no es tan importante, esto no, no va a ser este, tan, tan drástico eso comienza a hacerme un problema. Y bueno, y ahí estamos, ahí estamos en nuestras dificultades, porque el ceder al pecado, ¿a qué me va a llevar? A la esclavitud. Y Satanás es tan astuto de decirme, esto no pasa nada. Esto no te, va a hacer, no te va a hacer ningún daño. Vos estás bien, vos estás fuerte, te mereces un, un respiro, te mereces un descanso. Y entonces ahí estoy, con mi, con mi hábito, con mi compulsión, con mi situación no resuelta, y digo, bueno, saco un poco de bronca y, y me descargo. Y me descargo, entonces me descargo y... y Doy esas este, eh, vociferaciones en la calle, eh, saco la, la, la, la cabeza por la ventanilla diciendo y me acuerdo de la madre, de, de la tía, de la hermana, eh, todos personajes que se me van apareciendo para ilustrar mi enojo. ¿no? O me, me descarrío con, con lo que estoy luchando. Y entonces la desobediencia me termina esclavizando. Porque después no puedo salir y caigo en la trampa del pecado. Esto le pasó a Israel y esto me pasó a mí. Y nos pasa, fíjate lo que dice Jueces 20, de, 2 del, del 10 al 15. Vamos, del 10 al 15, ahí en Jueces 2. Dice, y toda aquella generación, está hablando de, de la muerte de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 Aflicción. ¿Qué tremendo es esto? La desobediencia nos termina esclavizando, el pecado nos termina jugando en contra. Y dice, me interesa esa parte que dice que se levantó o vino una generación que no conocía a Jehová. Lo explica este J. De Gris a este término, el conocer, que no es el conocer del conocimiento intelectual o el conocimiento este, eh, sapiencial, sino que es más bien una palabra de índole íntima, sexual, de conocimiento, como de una unión este, matrimonial. Ese es el conocimiento, que dice, esa es la palabra que se utiliza, el conocimiento que no tenía estas nuevas generaciones, que no tenía una experiencia con Dios íntima, una experiencia con Dios que los termine de este, unir espiritualmente, que los termine de eh, eh, tener esa, esa, esa fortaleza, diríamos, matrimonial. No había conocimiento de Dios. Y ya no se acordaban tampoco de lo que había pasado con la generación pasada. O sea, los milagros que habían tenido en el, eh, en el desierto, los milagros que habían tenido este, en la salida de esto, ya no eran trascendentes para ellos. No eran trascendentes. Porque ellos no lo habían vivido. Entonces era la historia de los abuelitos, era la historia de, los, este, de, de, la, de las tías este, ya entradas en años. Entonces decían, sí, esto parece una historia de, de gente grande. La gente grande como que, como nuestra generación, viste que la, nuestra generación eh, minimiza o casi que eh, invisibiliza a los ancianos. Los ancianos son un dolor de cabeza porque son los que más problemas de, de salud tienen, las que más hay que tener, atenderlos, y es como que, uh, anda a ver a la abuela, no, la abuela me, me llena de historias, voy a verla, y, y tres horas, hasta que me sirve un té, ¿no? Y me cuenta, y de esto, y de otro y por qué. Y, y ellos dejaron de creer, porque ya no tenían una experiencia personal, que esto es lo que, en definitiva, ¿Nosotros podemos llegar a entender con esto? Fíjense qué tremendo es esto. ¿Cómo podemos alejarnos de Dios de una manera tan sutil? Cuando no vencemos lo que tenemos que vencer. Cuando dejamos de pelear las batallas que tenemos que pelear. Y cuando nos damos por vencidos, cuando tenemos que seguir batallando. ¿Cómo esto nos termina jugando en contra? Y cómo en definitiva terminó jugando en contra... De toda una nación, porque toda la nación lo que sucedió es que no funcionó. Entonces, vamos al último capítulo que vamos a leer ahora, esos últimos seis versículos. El capítulo 3, del versículo 1 al 6. Mirá, ¿qué es lo que dice el 3 del 1 al 6? Fíjate, ¿lo tienen ahí? Sí. Dice: Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con él a Israel a todos aquellos que no habían conocido las, de todas las guerras de Canaán. Solamente que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra para que la enseñasen a los que antes no habían conocido. Los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los hebreos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amar. Y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, pereceos, heveos y jebuceos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. El final de, de este pasaje es más que elocuente. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Lo que sucedió es lo que había dicho el mismo ángel del Señor. Que ellos iban a terminar haciendo alianzas, iban a terminar adorando a sus dioses e iban a terminar mezclándose. Y ya cuando eran familia era muy difícil expulsarlos. ¿Cómo vas a expulsar a tu consuegro si tu consuegro es, es el, el papá de tu, este, tu o de tu yerno? ¿Cómo vas a estar expulsándolo? ¿Cómo vas a estar sacando a los nietos que ya son la mezcla entre cananeos y... y y a israelitas. ¿Cómo hacemos eso? Y yo una vez que se mezclaron, ya la cosa era difícil. ¿Qué es lo que nos puede pasar a nosotros, espiritualmente hablando, cuando comenzamos a dejar de pelear estas batallas que tenemos que ganar? Cuando dejamos que el pecado nos termine de vencer en lo que nosotros tenemos que vencer. ¿Cuándo vamos aflojando? cuando nos vamos este, licuando. Y fíjense qué interesante que, eh, que todo esto va teniendo un hilo de razón. El, eh, el pastor que nos está dando estos videos, no sé si los vieron ustedes, si no los vieron después se los compartimos, él toma, eh, esto, o hicieron estas tomas en la ciudad de Las Vegas. ¿sí? Conocen a la ciudad de Las Vegas, una de las ciudades más... Eh, problemáticas de, de, de Estados Unidos de América. Estados Unidos de América nació como una nación que eh, tenía los principios bíblicos, pero en este momento la nación, toda la nación, ya no se puede considerar una nación cristiana exclusivamente, sino que tiene protagonismo cristiano, pero muchos de sus habitantes no creen en Dios o creen en sus, sus propios parámetros de cómo relacionarse si es que alguna vez se relacionan con Dios. Algo parecido nos está pasando a nosotros acá. ¿sí? Hoy está creciendo muchísimo el grupo eh, eh, etario de personas que no creen en Dios. De, eh, entre ateos y agnósticos, es muchísima la gente que no cree en Dios. ¿sí? Eh, es tremendo el, el, el, el porcentaje. Ahora, ¿qué significa esto? Que nosotros hoy tenemos una doble tarea. Tenemos la tarea de santificarnos y tenemos la tarea de anunciar a nuestros hermanos argentinos, a nuestras hermanas argentinas, que nos tenemos que volver a Dios. Porque si no nos volvemos a Dios, ¿estamos condenados? Lamentablemente estamos condenados. Y fíjate acá las últimas preguntas que hace eh, antes del final. mira las últimas preguntas dice... ¿Cree usted que los jueces que Dios levantó en Israel nos muestran la fidelidad de Dios? ¿Cómo nos muestra la fidelidad de Dios? Porque Dios, después que el pueblo clamaba y decía, uh, ya no damos más, somos un desastre, somos personas que, que, que no merecemos tu misericordia. ¿Y qué hacía Dios? Levantábamos, ah, Levantábamos. ¿Eso no era fidelidad de Dios? Sí. ¿No era misericordia? Y, y Dios quería salvar a Israel, entonces decía, bueno, a ver, levanta a fulanito a ver si... Eh, se salvan y se, y, y, y, y se vuelven a mí. ¿Y qué pasaba? Mientras estaba el, el fuerte el juez, la gente volvía a adorar a Dios. Y después, ¿qué pasaba? Fallecía el juez, bueno, a veces hasta el mismo tiempo del juez, cuando no, no estaba tan fuerte, comenzaban de nuevo a adorar a los vales, a tarot. Y acá, nos pregunta a nosotros: ¿se considera usted completamente fiel? ¿Por qué cree que Dios continúa otorgándole gracia? Interesante, ¿no? ¿Cómo podría vivir reflejando la fidelidad de Dios en su vida? ¿Qué cambiaría? ¿Qué permanecería igual? ¿Y cómo podría vivir completamente devoto a Dios en esta semana? Nosotros en Celebremos la Recuperación tenemos la oración de la ceremonia y decimos un día a la vez. Yo te pondría el día de mañana. Y si lográs el día de mañana, después ponete el otro día. ¿Cómo podemos santificar nuestros días a Dios? ¿Cómo podemos decir, Señor, eh, el día de mañana, el miércoles 10 de agosto, yo quiero que sea un día dedicado para vos? Termina, fíjate lo que dice, ahí lo leemos y ya oramos y cerramos este, esta primera sesión. Dice, el libro de jueces revela como ningún otro libro la fidelidad y la misericordia de Dios hacia Israel. Pero Israel desobedece a Dios desde el principio. Ellos fallan en completar la conquista como les fue encomendado. Caen en las costumbres paganas y adoran a otros dioses. Dios los castiga y a pesar de su desobediencia, Dios los libra una y otra vez. Al considerar el carácter de Dios y la desobediencia de los israelitas, podemos echarle un vistazo a nuestra vida para ver cómo nos hemos apartado de Dios y cómo hemos cedido al pecado poco a poco. Esta semana pidámosle a Dios que nos revele las áreas de nuestras vidas en las que no las hemos sometido a Él. Y cuando Él nos las revele, arrepintámonos y escojamos obedecerle. Respondamos con la misma fidelidad que en su gracia Él ya nos mostró. Él ya nos mostró fidelidad. Dios sigue siendo Bien, bueno, esta es la primera sesión, eh, estamos terminando el día de hoy, hoy lo terminamos cinco minutitos eh, antes, vamos a terminar orando, vamos a cerrar orando, y parece si eh, este, la próxima, que va a ser la sesión número dos, este, también la miramos desde este punto de vista, porque ya vamos a comenzar a analizar a algunos de los jueces que eh, comenzaron a hablar en medio de Israel, en este caos espiritual, caos este, eh, podemos decir caos institucional eh, cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia es parte de lo que tenemos que vivir nosotros hoy nuestra nación está en diferentes circunstancias diríamos que casi similares a las circunstancias de los jueces y si lo reflejamos así creería yo que casi todas las naciones del mundo están en esta misma situación o sea, este tema hoy es actual para cada uno de nosotros en cualquier parte del planeta ¿Por parte del planeta estamos en esta situación? ¿Oramos? Yo tengo una Sí. Eh, el tema de que se, después se fallecieron, ¿era distinto de que volvieran a pecar ¿O como el pueblo no estaba más ahí? ellos estaban Mira, en algunos casos, hasta que el juez este, vivía, todo el pueblo seguía perviente al Señor. Pero, por ejemplo, en el caso de Gedeón, el mismo Gedeón después se termina desviando y termina siendo... Una, una sobreactuación de, de su eh, liderazgo, eh, y, y, y al principio tiene un liderazgo positivo, y después termina teniendo un liderazgo negativo, y ya toda la nación también se desvía. Entonces uno dice: ¡Wow! Este, eh, a veces sucedía que el mismo juez era el que levantaba el, la vara espiritual de, de toda la nación, pero en otros casos no, y, ni que hablar con Sansón, ya la cosa venía muy mal. Eh, Vieron el videito que vimos la semana pasada, nos va mostrando los jueces que tenían buena accionar y cómo aún los mismos jueces comenzaron a tener una, una, este, una pendiente de declive espiritual, tremendo, porque no escapaban a la realidad de, de, de la misma nación. Y es lo que nos pasa a nosotros, nos escapamos a la realidad de lo que nos pasa, salvo que comencemos a confiar en el Dios que nos rescata, en el Dios de la gracia, en el Dios del perdón, en el Dios de la restauración, pero también en el Dios que nos pide y que nos muestra un camino de santidad que lo tenemos que llevar adelante. Este es el desafío nuestro, vivir en una generación tan apartada de Dios, en santidad. ¿Cómo lo logramos? Con nuestras fuerzas no lo vamos a hacer, pero sí lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. ¿Sí? oramos Señor, gracias por este tiempo y gracias por este desafío tan, tan lindo que nos dejas cuando vamos a tu palabra, de volvernos a ti, Señor, de volvernos a tus principios, de volvernos a, a, a la fidelidad que nos mostraste, de volvernos a ese pacto que hiciste primero con, con tu nación, con, con tus hijos, y, y que por rebote nos llega a nosotros, Señor, porque no lo merecemos, nosotros... Eh, ni siquiera somos israelitas, Señor, pero confiamos en ti. Confiamos en ese poder que nos rescató, que nos salvó, que nos dio una nueva vida. Y confiamos en ti, Señor, porque nos diste la salvación allí en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por lo que hiciste. Y ahora, Señor, nos toca a nosotros ir tomando esa, esa bendición tuya, esa fortaleza, ese poder para vencer esos... Obstáculos, esos enemigos que todavía tenemos, esas batallas que tenemos que enfrentar para no bajar los brazos y para seguir enfrentándonos con todo lo que sigue afrentando a tu nombre, Señor, con todo lo que está enfrentándose directamente con, contigo mismo, Señor, y que tenemos que vencerlos en cada uno de nosotros. Señor, hoy nos declaramos libres, libres de Primero de toda condenación, pero también libres para poder batallar contra cada situación no deseada, Señor. Contra cada pecado que todavía está ahí latente en nuestro interior. Porque cada victoria que vamos a tener, Señor, y cada victoria que en tu nombre vamos a ir venciendo, esas victorias van a ser ese camino allanado para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestras generaciones. Gracias, Señor, porque estás levantando a, a tus hijas, a tus hijos, a tus siervas, a tus siervos, los estás levantando en santidad. Gracias, Señor. Gracias porque este tiempo es un tiempo donde, al observar todo lo que sucedió antes, miramos y decimos, Señor, queremos ser sabios para tomar decisiones que trasciendan a, a lo que vivimos nosotros hoy y que puedan quedar como herencia de victorias de, de herencias espirituales de paz herencias espirituales de, de fortaleza herencias espirituales de ánimo Señor para nuestros hijos para nuestros nietos para nuestros bisnietos gracias Señor gracias Jesús nos ponemos en tus manos y bendecimos a todos los que eh, aún lo están haciendo eh, luego Señor en otros momentos porque porque eh, no pueden en este momento. Gracias por esa fuerza de voluntad que tienen para, para seguir eh, conectados con tu palabra, Señor. Gracias. Bendecimos este tiempo y nos ponemos en tus manos. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Gracias a todos los que estuvieron conectados este, vía Internet, vía Facebook. Y bueno, gracias a ustedes, los que se animaron a venir con el día fresquito hoy, dijeron, vamos, ¿eh? Gracias, muchas gracias por venir acá. ¿Eh? Pusimos, este, pusimos acá el, el aire acondicionado y estaba muy, muy calentito. ¿eh? No sé si lo, lo, lo sintieron, pero acá está. ¿eh? Acá se siente. Y tuvimos música todo el rato, ¿viste? Música de fondo. Los chicos ensayando nos bendijeron con, ¿eh? con esas canciones. Así que bueno, que dios les bendiga. Nos vemos el próximo martes. Bendiciones a los que nos están este, viendo ahí por internet. Hasta el próximo martes.